Hola queridos estudiantes, bienvenidos a mi canal Tip de Educación. El tema de hoy sería el presente simple. El objetivo principal de este video es poderlos ayudar a comprender lo que son las conjugaciones de diferentes verbos respecto a los diferentes pronombres en inglés. Muchas veces esto es una confusión bastante grande, pero en este caso lo haremos con un resumen específico con cinco verbos. Este material de apoyo va dirigido a los de tercer ciclo, sin embargo, si estás estudiando inglés es una herramienta súper efectiva para que puedas comprenderlo mejor. Espero que disfruten muchísimo el video. A continuación van a ver lo que es la explicación. Como habrás notado, el tema es súper sencillo, es cuestión de practicarlo y entenderlo un poco más. Recuerda que puedes seguir mi página y si te gusta puedes darle a suscribir y puedes recibir diferentes tips de educación referente al idioma inglés. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Hasta pronto.